Entonces, a los 100 días, comienza que ya a los 100 días la gente está adaptada a otra pendejada. Y hay que volver a esperar que se produzca una desgracia, para que vuelvan los popis, vuelva la marcha, cuando realmente, si hubiera, si existiera ahora, un pueblo con cierta formación, se le debe exigir a Luis Abinader que en 10 días tire un discurso, Diciendo parte del proyecto de 10 cosas que el pueblo le pida, que meta preso a la gente, que vuelva otra vez. Primero, ver cómo cambian ese procurador y poner un carajo que Luis Abinader le diga, tú te atreves a correr el riesgo de meter preso todo este expediente, incluyendo los Tucán, los aviones, incluyendo Punta Catalina, incluyendo Odebrecht, cubriendo el caso del metros, de la Sunland. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo le va a hacer él si en todas esas, todos esos expedientes, Leonel le toca un chin, a Hipólito Mejía le toca otro chin. Entonces, ¿cómo esos son sus aliados que le han permitido a Luis Abinader? hoy ser el presidente, que el domingo la, se dio el caso de que fue elegido. Ahí tiene que Luis Abinader que los aliados, Luis Abinader no lo va a tocar. O sea que vamos a volver otra vez a los repetitivos. La iglesia, que es una institución que de prestigio, que será de poder, vamos a llamarle, se ha vuelto que solamente los obispos, con una opinión que den, se sienten que ya hicieron su trabajo. Ellos se reúnen, tiran una vaina en la prensa. El mismo padre Rogelio y mi amigo, y respetado, y que yo aprecio mucho, el padre Moncho, me gustaría verlo haciendo una revolución, pero dentro de la iglesia, como hubo aquella vez el grupo de... La teología de la, de la liberación, o sea que dentro de la iglesia, en vez de salir a buscar a los muchachos, al Pedro Rogelio y al Padre Moncho, en vez de salir a buscar a los grupos populares, crear grupos populares dentro de la iglesia. Pero desde ahora, o sea que en vez de el padre Rogelio buscar la izquierda, buscar no, no, la marcha verde, no, crear la marcha verde dentro de la iglesia necesitamos que existan instituciones que ayuden a fiscalizar a los presidentes que ayuden a fiscalizar a los presidentes pero aquí no existe nada de eso buenas noches ah, no, ¿cómo tú también, bueno, Agustín? dime Agustín ya estuve a mi hijo bien, viendo los lo panoramas pues, ¿tú, eh, tú tienes que saber que eso, esa gente han gobernado tres veces y que han hecho en este país ¿Mm? uno preso, otro muerto y el otro hizo lo todo. Perfecto. ¿Cómo ¿No entiendes? Es la misma mierda, la misma porquería, los mismos tirapeos, como tú dices. Ya, eso es todo. Y sí. esto va a ser repetitivo, ya, Agustín. Fue así, fue así. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos nada, instituciones sólidas. No existe una izquierda. No existe un, un grupo de intento de guerrilla que pueda amenazar realmente de no cumplirse. Esas cositas como son meter preso, meter preso a esos corruptos, pero fueron aliados. Tú te imaginas que a esta altura del juego, Antonio Marte, senador, Antonio Marte, un carajo que estuvo preso porque es un maleante. ¿Quién no sabe que Antonio Marte, de dirigente sindical, dice él, que tiene aproximadamente mil millones en valores. Coño, y es el senador. ¿Qué sabrá el torito de política? Me pregunto yo. Pero si Frankie Romero acaba de pasar como diputado, ¿cuáles fueron las cosas escandalosas de Frankie Romero? ¿Cuáles fueron las posiciones radicales de Frankie Romero? O sea que realmente... La inquietud mía es que vamos a ser repetitivos. Porque no hay forma de fiscalizar. Aquí no hay forma de que tú ayudas a un presidente a que diga, bueno, si, si no hago esto, entonces hay que esperar que vuelvan a robar. Hay que esperar que vuelvan a los corruptos. Hay que esperar entonces, no pasaremos, oye, hasta el siglo 22 Y se está hablando que al final de este siglo posiblemente la humanidad vuelva a pasar por suto grande al final del siglo XXI, entiéndase la entrada al siglo 22 hay mucha duda de muchas cosas o sea que eh, un hombre por ejemplo estos muchachos que son jóvenes compañeros míos de trabajo que andan entre los 20 los 30 no sé a cuántos llegan no van a poder ver nada positivo nosotros, los de 60 para arriba, mucho menos. O sea que la inquietud mía era esa. Eh, ¿Cómo estos tipos convirtieron en lo que no era necesario, en una crítica, el narcotráfico? Ahora yo estoy feliz porque mi posición era esta. La abstención. Atención Sirio, esa era mi posición. Por lo menos los políticos le re reciben el nacional. Pero a ellos no les importa esa pendejada. Ellos sí ya saben que están en el poder. Que hay más, más gente que no votó porque no creen en lo político. Bueno, pues ellos, ¿qué le importa a ellos? Con el chin que votaron ya es un insuficiente. Es Ahora, este libro lo escribí yo hace 30 años. Donde yo decía que en 30 años el narco iba a ser parte del poder del Estado. Por eso yo planteo la legalización de las drogas para que nos quitemos la máscara y establecer una realidad. Esa es la realidad. Estados Unidos no le importa moralmente las drogas. La tiene ahí como un instrumento para castigar. Pero no es porque a Estados Unidos le preocupa moralmente el asunto de las drogas. Para Estados Unidos, como para mí, en mi libro, el narco lo único que ha hecho que con los negocios, los beneficios han creado urbanizaciones, han hecho inversiones grandísimas y los corruptos que no venden droga yo no sé cuál de los dos le hace más daño a esta sociedad para mí, el grupo de los corruptos que no venden droga le hace más daño que, la, que el mismo narcotráfico porque le robaron al pueblo, eso es toda la inquietud mía o sea no estamos avanzando buenas noches buenas noches Buenas noches, hermano. Hermano, mío, viendo tu programa, Manolo. Tú, tú me encanta, me encanta, Manolo. Los temas que tú metes, Manolo. Porque es que tú eres real, tú eres real. Tú, tú estás metido en, en, en lo del punto, en la vaina, en la calle, Manolo. Me encanta, me encanta. Oye, Manolo, te voy a decir una vaina, Manolo. Si sí, si, tú escribiste eso en tu libro, ¿verdad? De la legalización de la droga. Pero sí... Si, ¿Cómo se vendería la droga entonces si fuera legal? Explícame eso. Si uno fuera colmado o la así... pide eh, un delivery, darme 50 de marihuana. Así ¿no mismo, así mismo. Me encanta que... tu, tu forma, Manolo. Gracias, querido mío. Es el ya amigo mío. Ya tú sabes, de aquí, de cabrera, hermano mío. De cabrera. Tu programa bien pegado. Hoy no estoy enchuchado, hoy estoy nítido, pero me encanta tu, tu forma, Manolo. Me matas. Gracias, hermano. <risa> Mira, hermano mío, el alcohol era prohibido en Estados Unidos. Y a partir de 1930, el alcohol se legalizó. Y hoy, eso que tú llamas, que tú oyes, Riga, eso es un apellido. Y de una vez le pusieron el nombre al alcohol, el alcohol era tan, tan prohibido, tan maldito... Como las drogas hoy. 50 años atrás. ¿Quién era gay? ¿Quién se atrevía a decir que era un maricón? Yo soy un maricón. Y ahora salen y hacen, hacen desfiles. Eh, hacen, tienen el día del maricón. Tienen bandera. Tienen todo. ¿Quién creía una vaina así? Aquí van a legalizar los matrimonios gay. Hoy o mañana. Porque los gays están en el poder. Por la descomposición de que tenemos una sociedad que cada día moralmente le importa menos, ha hecho que esta sociedad crezca las cosas malas. Así de sencillo. El narcotráfico no es el culpable de su crecimiento. El narcotráfico crece porque tenemos una democracia que no sirve para nada. Eso es todo. ¿Por qué tenemos corruptos? Bueno, porque a esta altura del juego yo le puedo mencionar más de 10 casos de acto de corrupción confirmado que a esta altura del juego no hay uno preso. Entonces, ¿tú crees que en sociedad y así puede darse el caso del autocontrol para que no vuelvan otra vez ser repetitivo el asunto? Mire, ya hay gente que están llamando a oficina, para decirle, mira, el puesto que tú tienes, ese mío. Ya están llamando gente, y aquel que se atreve a llamar un ser humano, para decirle que el puesto tuyo es mío, y que eso sea normal. No realmente eso es normal, esa vaina, eh, llegó mi partido, yo no sigo mi partido por ideología, ni por religión, ni porque creo en Dios, ni que ni creo en nada, nada sencillamente porque hay que buscar un puesto yo he visto muchachos ahí que están muy de cerca de los jefes de aquí de San Francisco por ejemplo Olmedo todo el que ayudó a Olmedo Olmedo tiene compromiso de buscar un sitio pero no hay sitio para todo ¿cómo se logra en el sitio? quitando gente o sea que después del 16 de agosto hay un, existe una oposición que va a odiar porque me quitaron del puesto no crearon más trabajo porque no hay más espacio ¿Qué hay que hacer no bueno quitar ahora si hubiera que van a quitar a aquellos empleados que fueron malos pues eso está bien no hay que ni siquiera cambiar de gobierno debería ser así pero no importa a mí, yo me movilicé, pegué letrero, pegué vaina, eh, hice bulla, me acoté con el político que había que ayudar. Pero a mí ahora hay que darme, hay que colocarme en un sitio. ¿Y cómo se coloca en este país? Quitando gente. Quitando gente. Ahora aquí hay gente que se van a quedar ahora, eh, que se van a degradar, a degradar que deberían, por ejemplo, aquí hay técnicos en educación que ahorita los quitan, los lo mandan otra vez para hacer escuela. Entonces, realmente la corrupción vuelve otra vez. Porque no existe una política que ellos le temen, que ellos le temen como para que no sea repetitivo lo mismo que hizo el PLD, lo que hizo Balaguer y lo que han hecho los otros.